El cáncer masculino es una realidad, de todos los cánceres de mama representa uno hasta un 2%, ¿no? por lo tanto existe, está ahí, y sin duda es menos conocido, primero porque tampoco se explica mucho, eh, yo creo, yo creo que recientemente mucho más, hay iniciativas, aso aso aso aso asociaciones como la asociación INVI que están visualizando el cáncer de mama masculino, sobre todo para hacer concienciación, porque también el hombre ante un bulto, en, en el pecho, hay que consultar, no hay que pensar, no, no, por ser un hombre tener un bulto en el pecho pues será una grasa, será una... no, no, no, hay que consultar ya sea al médico de cabecera, al ginecólogo y eh, que se estudie, puede ser nada, pero también puede ser un cáncer de mama y desafortunadamente con, como no hay concienciación, estos bultos a veces en los hombres no se hace mucho caso y el problema es que cuando se diagnostican muchas veces el cáncer está avanzado y algo que queremos evitar, por lo tanto la concienciación en cáncer de mama masculino creo que es, que es importante